Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar haciendo un pequeño repasito de las novedades, de las noticias que tenemos para el día de hoy, ¿bien? Bueno, la primera consta de esto que es fin de semana de por dos de experiencia de tripulación Y aquí se viene lo más lindo y lo más jugoso que es el descuento en el equipamiento, ¿bien? Acá leemos fin de semana por dos de experiencia en tripulación y descuentos, comienza la oferta... En eh, el día viernes, es decir, hoy a las 5:20 de México, a las 6:20 de Colombia, Ecuador, Perú, 7:20 de Bolivia, Venezuela y a las 8:20 de la mañana de Argentina, Chile y Uruguay. Y la pueden aprovechar hasta el lunes 13 de enero a las 5:20 de México, a las 6:20, como dije recién, de los países, 7:20, 8:20, si son de Argentina, Chile y Uruguay. Bueno, eh, ¿qué más? 50% de descuento en créditos en equipamiento. Acá te dicen las restricciones. Básicamente es para todos los vehículos. Para las grandes batallas, batallas aleatorias, escaramuzas y avances. Y eh, la primera victoria del día no cuenta. Y es repetible. Bien, esto más que nada hace referencia, por supuesto, a lo que tiene que ver con la experiencia de por 2 en la tripu. O sea que si tenés que levelear un tanque, tenés que subir esa tripulación porque la tenés media media. Si tenés cuenta premium, si por casualidad tenés un tanque premium y eh, aprovechando esto, digamos, lo de las operaciones festivas todavía que siguen vigentes, más el fin de semana de por dos de experiencia de tripulación y tal vez podés llegar a poner una reservita ahí, una reserva personal, podrías subirla tranquilamente, capaz que en un par de batallas nada más y te ahorrarías un montón de esfuerzo, bien y lo otro el tema del equipamiento, ¿no? Por supuesto, el equipamiento, un 50% de créditos es un montonazo, chicos. Piensen que los equipamientos están caros. Cuando compras un tanque y tenés que equiparlo, es un dolor de cabeza. Porque no podemos a veces equipar todos los tanques que tenemos. Que tenemos en el garaje. Y eso bueno, hace a veces que uno esté un poco fastidioso con. o que no use básicamente un tanque o que no pueda utilizarlo. Porque no, no lo tenés equipado debidamente. Y si no tenés que andar rebuscándotela a ver si tenés que vender algo del depósito para poder llegar Bueno, eso nos pasa a los pobres Espero que, que a ustedes no les suceda Que tengan 40 o 50 millones de créditos ahí en, el, en su cuenta y, y no les haga tanta falta esto Pero a mí me viene excelente Bueno, y la otra noticia que quería darles Es este evento que salió en el día de ayer Y tiene que ver con tanques y haces eh, en este caso, el as de batalla sería el señor Otto Karius. ¿Quién es el señor Otto Karius? Que lo vemos aquí abajo en, en esta fotito. Bueno, el señor Otto Karius fue un tanquista, un as de batalla de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, bueno, el evento consta básicamente de. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leerlo. Vamos a ver acá. Bueno, nosotros tenemos que utilizar estos tanques. ¿No? O sea, tenemos que utilizar: Ya sea el Panzer Kampfwagen 38NA, el Panzer 4D, el Tiger 1 o el Jet Tiger. Eh, es claro, no, esto seguro que no es necesario utilizar las configuraciones históricas. No, eso no, ni mucho menos. Pero tenemos que destruir como alemanes con estos tanques, poniéndonos en la piel del señor Otto Carius. Eh, tenemos que. Destruir a estos eh, vehículos y nos darán puntos por esto, ¿bien? Tenemos que destruir a un T-34, un T-3485, un Losa M4 Sherman, un KB1, un IS, un IS2, un Su-85, un Su-152, una ISU-152, un M4A1 Sherman, el M4A3E8 Sherman, el Thunderbolt y el M4 Fury. Acá como ven en, en la pantalla, ven que cada uno te da cierta cantidad de puntos, ¿bien? La verdad es que no sé bien por qué eh, cada tanque da esos puntos, pero es así. Eh, ¿Qué más? Entonces, lo que podemos decir como, como pequeño resumen, digamos, o sea... Si matas un T-34 te da un punto, un 34-85 te da dos puntos, un IS-2 te da dos puntos, una isu 152 te da dos puntos... Bueno, y así cada uno... Eh, el Fury creo que se queda más puntos. Sí, si matas un Fury te da 5 puntos. Eh, está, está buenísimo en el sentido de que, bueno, nos dan una chance más de De poder llegar a, a, a ganar algo, ¿no? Ahora vamos a lo jugoso y a lo lindo. ¿Qué, qué podemos ganar, chicos? Si destruimos estos tanques que vimos acá arriba. Eh, Primero, restricciones, dice, solo cuentan los vehículos destruidos de las batallas jugadas entre el 1 de enero y el 31 de enero. Inclusive, solo cuentan los vehículos destruidos en batallas aleatorias, ya sea estándar, asalto o encuentro y grandes batallas. Y solo cuentan los vehículos destruidos detallados en la lista anterior con los vehículos especificados más arriba. Es decir, que con el Panzer NA, con el Panzer eh, 4 eh, Auf D, con el Tiger 1, con el chat Tiger, tenemos que destruir cualquiera de estos tanques. Fuera de esos tanques, digamos, si, por ejemplo, si yo agarro mi, mi, el mouse alemán y mato, no sé, a una ISU-152, eh, no me va a dar nada porque, no, porque no, no corresponde a estos cuatro vehículos alemanes que están ahí. Bueno, después, los premios. Vamos a lo jugoso y a lo que nos gusta. Te puedes ganar el primer premio, dice Quien gane eh, el evento tanques y ases del mes se llevará un vehículo premium Que guarde relación con el as protagonista, con su espacio de garaje y tripulación entrenada al 100% Y 7 días de cuenta premium de World of Tanks El de esta edición será el 8.8 Pack 43 Jat Tiger Recuerden que este es un tanque que tiene matchmaking limitado, chicos Está bueno por ese sentido Tiene una muy buena recarga, recarga en re poquito tiempo Creo que está alrededor de unos eh, 6 segundos más o menos y pega unos 240. Lo digo todo esto de memoria, no, me, no, me, no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que es así. Porque lo estuve viendo en un momento para, para adquirirlo. Pero bueno, yo no me decidí por este tanque porque yo tengo el Chat Tiger de Tier 9. Con lo cual, eh, no, no, no, me, no me era útil este tanque en sí. Para el segundo puesto, quien obtenga el segundo puesto del evento tanques si y haces del mes se llevará... El Tiger 131, bien, con la Tripu entrenada al 100% y con su espacio de garaje. El tercer puesto se llevará el Panzer 3 Auf K, modelo K. El del cuarto al décimo puesto se llevarán 7 días de cuenta premium de Watt más un espacio de garaje. Del 11 al 20, 5 días de cuenta premium de Watt. Del puesto 21 al 40 se llevarán 3 días de cuenta premium y por, la, por participar, dice quien destruya al menos 10 vehículos de los especificados con los vehículos seleccionados tiene asegurado un día de cuenta premium de World of Tanks. No necesitan ser distintos o sumar una cantidad específica de puntos. Por ejemplo, puedes obtener destruir 10 T-34 o 5 M4A1 Sherman. 3 t 3485 y 2SU85 Cualquier combinación Es eh, válida chicos O sea, está buenísimo eh, Lo único que tenés que hacer Es participar O sea, eh, tenés que Cliquear acá donde dice Tanques y haces En la página de, de What que de hecho vamos a cliquear Vamos a hacerlo ya que estamos Para que ustedes vean bien y no, no se pierdan nada Tanques y haces 012 2, 0, eh, canjear Ahí está, perfecto entonces Listo, muchas gracias Excelente, ya estamos participando simplemente con eso eh, Ya estamos participando Recuerden que tienen que destruir cualquiera de estos tanques que ven en pantalla Que ya los, los dijimos recién Y solamente pueden participar con estos cuatro tanques Bien, así que bueno amigos Es cuestión de, de meterle power, de meterle pilas Recuerden que también se viene el evento de las Clan Wars. Este mes va a estar bastante bastante cargadito. Se viene también el tema de la, de la actualización 1.7. Todavía no hay fecha de salida. Ayer me estaban preguntando, por eso lo digo. No hay una fecha específica. Todavía está en, en el Super Test. O sea no hay miras de que salga ya en el corto corto corto plazo es decir en estos días próximos así que por ahora sigan jugando tranquilos que esto se va a ir cocinando de a poquito chicos bueno amiguetes así que espero que les haya servido espero que aprovechen la, la posibilidad de, de un fin de semana con dos de experiencia de la de la tripu que está bastante bastante bien Después los descuentos en el tema del equipamiento, otra cosa que yo recomiendo que no se lo pierdan ni de casualidad porque, como les dije hace un ratito nada más, los equipamientos son muy muy caros y son muy muy importantes. El otro día estaba hablando con uno de los chicos y con un sub y me dijo que él sale a veces al campo de batalla sin equipar los tanques. Bueno, consejo personal que les doy por experiencia, no salgan al campo de batalla sin equipar un tanque, preferible que farmeen créditos, que ganen créditos con otro tanque primero y que luego de eso, o que utilicen reservas personales o que vendan cosas del depósito pero no salgan con tantas desventaja al campo de batalla porque la van a pasar mal chicos a veces uno se enoja porque tiene malas partidas o porque el matchmaking no te acompaña o porque los equipos tal cosa o porque la gente tal cosa o por lo que fuera entonces no le sumes a eso eh, salir al campo de batalla sin barra de carga Ni ventilación, ni óptica, ni apuntamiento Ni nada, porque hay gente que va al campo de batalla Con, como es mi caso a veces Con 4, con 3, con 5, con 6 habilidades en un tanque Y super mega archi equipado Y si el tuyo va a recargar en, ejemplo, 7 segundos El mío va a estar recargando en 5 segundos Y yo te voy a poder detectar desde una distancia mucho mayor y tal vez tengo red de camuflaje y, y la habilidad de camuflaje en la tripulación. O sea que no me vas a ver, yo te voy a detectar, te voy a estar tirando cada 5 segundos y vos te vas a ir enojadísimo al garaje. Entonces es un consejo que le dan Ando, ustedes cada uno por supuesto que puede hacer lo que quiera. Bueno amigos, les mando un beso enorme, muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos en la próxima. Chau chau.